Hola, buenos Hola, días a todos. Día, ¿Cómo están? Todos, están Espero que no haya estado tan no, fuerte no, no, no, la madrugada era. el día de hoy.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 Bueno, ¿qué es no, la no, La, no, la no, que es la Comunidad, la comunidad de, operadores de Operadores de Redes de América y Latina y el, y el Caribe. Y bueno, formalmente ya estamos constituidos ya estamos como constituidos una asociación de carácter internacional. Esta asociación, esta asociación es una asociación eh, sin fines eh, de lucro eh, y pues eh, sucede quedó en, establecida que en la ciudad de Montevideo, na Uruguay. ¿Quiénes conforman la CNOC? Pues eh, todos do, los actores no, encargados todos os de operar redes, em toda redes, a las redes en toda nuestra región toda de América, América, América Latina y el América Caribe. Fuimos e eh, eh, incorporados Madrid, formalmente en, incorporados, en el mes de abril de, eh, abril de este eh, año, pues vemos pues, este que es bastante importante que conozcan. Somos una, Somos una asociación legalmente establecida. ¿Cuál es la misión? Eh, ¿Cuál es misión? Totalmente enfocados en, reunir, en reunir, reunir a estas personas, personas que, operan que operan redes operan para intercambiar redes, experiencias, para experiencias eh, y poder ser, y poder entre, ser este de entre este grupo de operadores y todos los que participan ahí, los que eh, participan ahí, bueno, referentes diferentes, en diferentes áreas de interés diferentes áreas a nivel de Interés y técnico. ¿Qué visión tenemos? Seguir visión fortaleciendo, tenemos, eh, fortaleciendo todos los vínculos que hemos ido generando en todos estos años, estos entre, años, los años entre los diferentes operadores de la región que siguen conociendo más el trabajo que, que hacemos desde la CNOC y seguir generando conocimiento y, pues, generando conocimiento y pues conocimiento cada fomentar cada vez, vez más la innovación. Y, y todo el trabajo en conjunto, trabajo, gracias a los grupos de trabajo que hemos venido desarrollando de también desde la ACNOG. Nuestros, Nuestros objetivos siguen pues, totalmente encaminados en lo que les comenté, la visión y la misión, fomentar sí, la discusión de diferentes discusión eh, entre temas, sobre diferentes apoyar como referentes técnicos van en, van en, en diferentes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 a distancia. Seguimos con el tema de el respeto, respeto y fomentar respeto todo el tema de diversidad de, eh, cultural, diversidad de, de, de género también, eh, diversidad de género, tener una, una comunicación efectiva y un comportamiento que sea ético. Compromisos totalmente, pues intentamos mantener intentamos la excelencia, mantener excelencia, el servicio, como les servicio, decía, a la, comunidad, decía, la, la comunidad, la innovación, la honestidad y la responsabilidad a la hora de llevar a cabo nuestro trabajo, creo que es trabajo, que algo bastante es importante. Algo ¿Cuántos miembros ¿Cuántos somos miembros al día somos de hoy? hoy? La no, y ¿Cómo está estructurado nuestro grupo? Bueno, eh, eh, tenemos al comité de programa, que ellos son los encargados, son en realidad, los que hacen de, todo este arduo de, trabajo este eh, de amplio, los contenidos que tenemos en los diferentes eventos, los encargados los eventos, de seleccionar todas seleccionar las charlas que, las que vamos a. Que...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 diferentes experiencias. Van, Al día van, de hoy el directorio está compuesto por las personas, día, personas que, allí, a el que, el que ven, ven allí, Ariel Wefe, el Edmundo Casares de México, Casales, de Paraguay, Hernán Franco de Paraguay, la presente Erika Vega, Erika Guillermo Vega, Sicileo Guillermo de Argentina, Calvado Resende de Brasil Salvador, y Jorge YouTube Lam de Perú. Nuestro comité de programa actualmente tenemos a Jorge Villa, Carlos, Jorge Martínez, Villa Carlos Martínez, Hernán Mogilevsky, Jaime Olmos Marcelo, Olmos, Marcelo Vizcay y Gustavo Mercado. En nuestra coordinación en nuestra tenemos el gran apoyo, gran apoyo eh, de nuestra manager, María Solís, Solís y Solís, eh, la secretaria, su secretaria el y Carmen Deniz. Bueno, cómo aportamos valor, como les venía mencionando, en realidad es colaboración luz, regional, luz, discusión, todo el tiempo de los diferentes regional, temas, técnicos y temas técnicos, temas que se van también moviendo y trabajo que hace cada uno de los grupos que se han ido desarrollando, grupos, ve, grupos de trabajo. ¿no? Sí, sí, A la actualidad eh, somos más de 1.200 más género, participantes en esta lista de correo,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 a la fecha 12 eventos a teo, a, a data, y eh, pues somos si más de 50 voluntarios trabajando de 50, en la organización, en el, staff, organización en el todos staff y en todos estos grupos que, que componen y la CNO. Los grupos de trabajo, para que puedan verlos ahí, no los voy a comentar, pero tengan un nombre de la persona encargada de cada uno de los grupos de trabajo y durante lo que queda del evento, pues si quieran participar de alguno de estos, acerquen a alguna. De, pueden de participar, personas, digamos que participar. La, participación la participación es totalmente abierta. Toda la información que les estoy contando la pueden, con pueden todos visualizar todos también web, pueden visualizar en nuestra web, o onoc.org y bueno, ahí van a tener blog. más información. Entonces, Ahora los dejo con Ariel que, que les va a comentar al algo con respecto al estatuto y la conformación legal la que, realizamos, legal este que eh, realizamos este año. Hola. Hola. Hola, hola, Ay, hay que hablar cerquita. Que hablar Buenos días, bueno, buen día. eh, muy brevemente, como les comentó Erika, eh, LACNO a partir de este año... Eh,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 de cómo va a ser, alguna fecha tentativa fecha de elecciones, para los que quieran unirse y participar, el de, bueno, de grupo de gente que coordina toda la organización, se las vamos a estar adelantando el día de mañana, en algún momento que creo que va a ser más o menos cerca del cierre, y vamos a dar detalles con un poquito más de tiempo que el que tenemos ahora, eh, para bueno para que puedan conocer toda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 última cosa que les quiero contar LACNO, como dijo contar. Erika, nosotros somos todos LACNO, voluntarios Jesse, LACNO no cobra Erika. membresía sean nuestros no únicos ingresos para de organizar de lo que miembros. fuera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 eh, cualquier cosa hablan con o ella es que te y te bueno, por supuesto que nos ayudan y ayudan a la, a la comunidad así que nada más, muchas gracias <risa> y adelante con las presentaciones